la mañana con nueve minutos amigos y amigas eh, días atrás el doctor álvaro román interpuso una acción de protección a propósito de la designación de fausto murillo como presidente temporal del consejo de la de la judicatura el día viernes el juez paul narváez rechazó la acción de protección propuesta por el doctor román él eh, es vocal suplente del Consejo de la Judicatura. Eh, doctor Román, bienvenido. Buenos días. Usted ha asegurado que tras la renuncia de María del Carmen Maldonado, el cargo de presidente de este organismo eh, debía ser asumido por usted. Usted debía ser el reemplazo, no obstante el juez ha dicho que no se vulnera, no hubo vulneración de derechos constitucionales sobre el tema y que la designación de Fausto Murillo como encargado es la correcta bienvenido buen día. Gracias, Pedro, gracias Andrés yo les agradezco por el espacio que, que, que me otorgan para poder informar a la ciudadanía y, y poder tratar estos temas de trascendencia jurídica política del Ecuador, a ver eh, haciendo la primera precisión, Carmen, no lo digo yo, lo dice la propia designación del Consejo de Participación Ciudadana Transitorio y lo dice el dictamen de la Corte Constitucional del año 2009. El dictamen de la Corte Constitucional del 2009, ¿qué nos dice? Primero, en, la, en, la, en el literal B y en el literal C, que son los puntos donde yo me, me apoyo para la acción de, de, de protección, el, el primero, el, el literal B dice que el ejercicio de las potestades o de las actividades que realizó el Consejo de Participación Ciudadana está en un periodo extraordinario y que los numerales del artículo 208, numeral 10, 11 y 12 y artículo 9, 209 de la Constitución no son aplicables para el transitorio. ¿Qué significa esto? El artículo, el artículo 208, numeral 12, tiene que ser referente... ...a la elección de los miembros del Consejo de la Judicatura. Esas normas no son aplicables para el transitorio por este momento. No es que pierda la norma constitucional validez o vigencia, sino que en ese momento no eran aplicables. Y ahí en literal sé qué dice el dictamen de la Corte Constitucional. Dice que la transición, estas competencias extraordinarias serán hasta que el Consejo realice, se extingue y finalice su transición... Termina la parte orgánica, pero ahí viene la segunda parte del, del dictamen de la Corte Constitucional. Los actos en ejercicio de aquellas competencias tendrán los efectos materiales y temporales establecidos en la Constitución. Entonces, esta parte es lo importante y esa es la parte que el, el juez Narváez no admite, que, eh, digamos, no, no acoge como parte de su resolución. Entonces, ya, eh, doctor significa? Román, na, nada más una precisión, porque el argumento principal es que, de acuerdo al marco legal, quien preside el, el organismo viene eh, de una vertiente. Pues, ya, entonces, ahí viene el, el impedimento, claro, ese es el argumento, entonces, ¿verdad? quería poner en esta base este sustento histórico, y ahí viene el argumento que dicen, ah, que yo tengo un impedimento ¿Por qué? Porque no vengo de la vertiente de la Corte Nacional, que vengo de la vertiente de la... Pero ahí viene, ahí viene el, el asunto, Carmen. A ver, estamos en unas potestades extraordinarias. No se aplican las normas regulares del 208 para la elección. ¿Quién era el único que me podía impedir mi designación? Era el Consejo de Transición. Acuérdese, el mismo argumento lo utilizó el doctor Fausto Murillo cuando él fue removido por un, un, un impedimento que le envió el ministro de Trabajo y le sostuvo y le dijo que él, que él no tenía impedimento, pero después le apareció y le dijeron que sí tenía el impedimento. ¿De qué? Porque había vendido la renuncia y que eso le, le, le provocaba que no podía ingresar nuevamente al servicio público. Se explicó y ahí el argumento del abogado, del doctor Juan Francisco Guerrero, el que dijo, el propio Consejo de Transición subsanó todo impedimento, entonces, ese mismo argumento, en base a la igualdad que tenemos, ¿qué tenía que haber hecho el transitorio? El transitorio debe haber dicho, el, el doctor Román no puede ocupar, primero. Segundo, acuérdese, Carmen, que no tenía ya vocal eh, postulantes de la terna de la nacional. ¿Por qué? Porque solo quedó la doctora María del Carmen Maldonado. Los dos postulantes, la doctora Rosa Merchán y el doctor Julio Arrieta, fueron aceptadas sus impugnaciones y se quedó sin suplente. Entonces, en esas facultades extraordinarias del Consejo de Transición, considera que no tengo un impedimento. ¿Por qué? Porque la propia Corte Constitucional dice, y dice ahí, que no se tendrá que oponer estas normas a los fines de la transición. Entonces, ¿cuál era la intencionalidad de la transición? Modificar esta situación, tratar de darle eh, eh, proximidad a la, a, a la cuestión, ejecución a, a, a la cuestión de la transición y me entran a nombrar a mí. Es decir, yo no soy el que estoy reclamando porque así, lo que era Álvaro Román Yo tengo sustento en resoluciones de la transición de la Corte Constitucional, y la propia Corte Constitucional es la que me, da, me, me, me está dando esta herramienta. Ahora, si existe algún error de mi parte, o error de la parte de, de, de, la, parte de, la, de la Corte Nacional y del Consejo de la, de la Judicatura, yo creo que tiene que dilucidarse en la Corte Constitucional. ¿Será la Corte Constitucional quien nos diga, doctor Román, doctor Murillo, cuál de los dos tiene la razón? Yo creo que esto tiene que llegar a Corte Constitucional. ¿Y usted cree que la designación de Fausto Murillo como presidente temporal de la Judicatura es inconstitucional? Así, yo sí considero que es inconstitucional, porque estáis respetando, primero, el, el, el, la resolución de la, del Consejo de Transición, y está y observando el dictamen que, acuérdense que el dictamen de la Corte Constitucional es un dictamen vinculante. Y al ser vinculante, ¿qué dice adicionalmente? Que todas las decisiones del transitorio son constitucionales y que tienen rango de constitucional porque responden a una enmienda, a una especie de reforma constitucional. Entonces, yo tengo sustento ahí. Entonces, yo tengo rango constitucional y tengo en este momento un dictamen vinculante. Este dictamen vinculante es el que tiene que aplicarse. Por eso el juez, el juez que hace, el juez hace solamente una interpretación del 179, hace literalmente, dice, sí, tiene el impedimento constitucional, no puede porque el que tiene que presidir tiene que venir de la tercera. Pero se olvida de esta parte, es decir, para yo poder interpretar, porque acuérdense en que la constitución mismo dice, ¿cuáles son las formas para interpretar los criterios de interpretación de la constitución? La literalidad, la integración, y si eso me fracasa, ...tengo que irme a la favorabilidad de los derechos. Si yo planteo la literalidad de la norma... ...pero no integro lo que... A, a, ...también debo integrar que... ...el dictamen de la Corte Constitucional... ...la resolución del Pleno... ...del Pleno del Consejo de Transición... ...eso tengo que integrar. ¿Para qué? Para poder interpretar en la integridad... ...en la mejor aplicación y reconocimiento de derechos. El juez solo hace la literalidad. Y como yo decía en la audiencia... ...esa es la comodidad de qué? de los jueces... Hacer la literalidad, encontrar este lenguaje natural, pero olvidarse de que existen normas materiales que, como yo le decía, la resolución del pleno de la Corte Constitucional dice, lo que decía, los actos dictados en ejercicio de aquellas competencias tendrán los efectos materiales y temporales establecidos en la Constitución. ¿Qué significa eso? Que el efecto de designación mía, yo tengo que la potestad de ocupar el cargo de vocal suplente y de vocal suplente de la presidenta de la Corte Nacional. Y la temporalidad, es decir, de permanecer en el cargo hasta el 2025. Estos son los efectos de la temporalidad de mis actos, sustentados en la extraordinidad del de proceso de transición. Ese sería, por eso es que la resolución de la, de la designación del doctor, del vocal eh, Fausto Murillo es inconstitucional. Y afecta a la seguridad jurídica, porque no se aplicó esto. Ya, ahora, claro, ya hay un pronunciamiento del juez que rechaza esta acción de protección, es decir... Caminos es. que le quedan a usted, doctor Román. A ver, yo como siempre he explicado en todas las entrevistas, tenemos que respetar las decisiones de los jueces siempre y cuando estén acorde. Esto yo, sé, tendré el, yo tengo el derecho de apelación el derecho de apelación ante la Corte Provincial, porque el propio juez en la propia resolución dijo que cualquier recurso tendrá que ser cuando ya se establezca en, en forma escrita la, la sentencia, él explicando sus razones por las que tomó su decisión. Entonces yo tendré que interponer un recurso de apelación ante la Corte Provincial, y de ahí, si es que tampoco me dan la razón, tendré que ir en acción extraordinaria a la Corte Constitucional, para que la Corte Constitucional sea la que nos dé estas luces como como un órgano independiente, imparcial, y que es el guardián de la Constitución. Y en términos de tiempo, doctor, ¿de qué estamos hablando? ¿Esto ¿De qué significa? Bueno, si es que el doctor Murillo, el Consejo de la Legislatura, requiere que esto sea pronto, yo creo que en la parte de la, de la función judicial vamos a terminar, en, creo que hasta el mes de marzo estamos con, con una resolución ya de, de, de tanto de apelación, más o menos percibo eso. Porque, si usted toman en cuenta, me señalaron la audiencia ocho días. El juez prometió enviar su resolución el día jueves. Esperemos que así lo haga. Yo creo que sí lo va a hacer, porque ha venido cumpliendo con, con las disposiciones de, de, de la ley. Y por ese motivo, creo yo que. Y ahí interpondré recurso de apelación y eso irá a la Corte Provincial. La Corte Provincial creo que con, con la urgencia. Y como el doctor Murillo necesita, entre comillas, legitimarse, entonces yo creo que ahí va, van, a, van, van a resolver lo más pronto posible. En pero, la Corte pero, Constitucional, yo, yo, sí creo, yo creo que ahí. el doctor Román? Sí. Porque el doctor saquisela ha anunciado que remitirá la terna pues, para la designación. Sí, pero las, yo creo que la, la terna del, del señor presidente de la Corte Nacional tiene que esperar por lo menos la resolución de la apelación. Porque ahí ya se y la acción extraordinaria lo que sella es la parte y la extraordinaria dice que ya la sentencia, si yo, por ejemplo, tendría una sentencia en contra, yo no tengo derecho ya a ser miembro del Consejo de la Legislatura como presidente. Entonces, en ese momento, sella la sentencia y la extraordinaria, ya se ejecutaría la sentencia de, de la Corte Provincial y yo paso a Corte Constitucional. Entonces, en ese momento ya podrían mandar la terna el señor presidente de la Corte Nacional. Entonces, ¿Y corte? la apelación... ¿Usted cuándo la presenta? Pero cuando me venga la, la resolución por escrito. Que eso ¿Todavía sería no le entregan puente. la resolución? No, todavía no me viene la sentencia por escrito. Y me decía que no concluyó en cuanto al tiempo de la Corte. La Corte Constitucional, ahí viene, ahí vendría dependiendo, dependiendo la, la ¿Sí? calificación que le pueda dar a la Corte. Acuérdense que la Corte, eh, a pesar de que no tiene una norma muy clara, a mí me tocaría entrar a la cola. Ese sería claro, es, es por relación, ¿no? Como claro, ese sería el, el trámite normal. Ocas. Pero si es que le dan como le dieron la prontitud por la, la, la magnitud o el problema que pueda generarse en cuanto a una situación como la, la cuestión del alcalde, acuérdese del alcalde Yunda, le dieron prioridad y eso fue, se, digamos, porque la, la, la, la resolución del, del alcalde Yunda tenía que haber sido para un año, dos años, ¿no? o, o un año y medio por lo menos. Entonces, yo entendería que si le darían esta calificación de, de ser una, una, una, una acción de prioridad, eh, pasaría, quién sabe, en, en dos meses más, tendríamos ya un pronunciamiento de la Corte Constitucional. Pero depende todos de los nueve jueces de la Corte Constitucional, no depende de mí. Que, que es harto complejo, ¿no? Además. Usted pues sí. ha dicho, yo no, yo no quiero la presidencia, no estoy peleando por la presidencia. ¿Por Gracias. qué está peleando entonces? Yo, verá... Carmen, yo soy un, un, yo soy un abogado de 31 años de ejercicio profesional, soy profesor y soy padre de abogados, ¿no? Entonces, eh, yo lo que trato es, siempre ha sido, eh, en mi cabeza, es vivir en el marco constitucional. Cuando yo considero que se rompe un marco constitucional, se están rompiendo reglas básicas de convivencia social. Entonces, al yo ser víctima de, esta, de este rompimiento constitucional, yo tengo que reclamar eso, re, el restablecimiento de la Constitución. Y como yo digo, si es que a mí me toca renunciar, yo no tengo problema de renunciar, porque a mí los cargos o el poder no me no envanecen me no es necesario vivir, porque yo tengo mi cuenta de trabajo, que es mi ejercicio profesional, eso es todo. Y porque, si claro. me, no me permiten servir, eh, eh, yo soy un vocal suplente, porque imagínense Carmen, ahora yo no, yo no tengo la calidad de, de, de vocal suplente de la presidencia, pero yo, de, yo a ver, la lección mía es que yo solamente puedo ser vocal suplente de la presidencia del Consejo de la Comunicatura. Esa es, la, esa es la, la lógica. El reto que el doctor Fausto Murillo deja su vocalía de la Asamblea Nacional y pasa a ser presidente alterno o, o encargado, deja, deja vacante su, su vocalía. ¿Qué está haciendo el Consejo de la Comunicatura actualmente? Me está convocando a mí cuando yo soy suplente solo del presidente. Entonces, en la lógica del consejo del doctor Murillo y de la mayoría, yo debería mantenerme como suplente del doctor Murillo. ¿Quién debería asumir la vocalía vacante del doctor Murillo? La doctora Celi, que es la, vo cuál, la vocal ¿cuál es suplente. El, ¿Cuál es el sustento legal para que usted explique No que me soy explica. suplente solo del presidente. Es que a ver, qué parte de el, la ley se encuentra aquella... es que la propia forma de elección y la lógica que hemos venido manejando ha sido esa. Pero que una yo cosa no es la puedo. Ser... Y otra cosa es la ley. Sí, pero a ver, la elección y la elección y la propia norma constitucional establece que yo soy suplente. ¿Por qué? Porque se entiende que al ser designado usted suplente de un vocal, ese vocal es el titular y usted solamente le puede suceder a ese vocal. Acuérdense que cuando quedó vacante la renuncia de la doctora Patricia Schettini, después del doctor Moreno, la, el Ejecutivo se quedó sin titular ni suplente. Y ahí vino una terna enviada por el, doctor, eh, por el presidente Moreno, que llenó esa vacante, y ahí entraron titular y suplente. Entonces, esa es la norma constitucional que dice que yo solamente soy suplente del presidente del Consejo de la Judicatura. Entonces... Yo no puedo ser suplente de la Asamblea Nacional, porque estaría rompiendo la norma constitucional inicial. El otro día entrevistábamos justamente al doctor Murillo y le planteábamos justamente la comparación de un caso con el otro, y él decía que no tenía nada que ver, que no era posible hacer comparación entre el caso propio de Murillo con el de usted. Eh, recuérdenos, ¿cuáles son esos lineamientos para hacer esa comparación? A ver, el problema es que yo digo... Cuando se hace la, la, la, la, la inhabilidad, entonces, si a mí me dicen una inhabilidad, ¿quién califica la autoridad? La autoridad es la que tiene que in, in, tener una, decirte a ti, tú eres inhábil para o, ocupar un cargo. Uh -huh. ¿No es cierto? Entonces, por ejemplo, si yo no tenía, yo tengo una inhabilidad, ¿quién es el único que me podía decir que soy inhábil? El Consejo de Participación Transitoria, transitorio, porque esa es la autoridad nominadora. Ahora, que yo tenga otra inhabilidad para ejercer cargo público, será ya la autoridad del Ministerio de Trabajo, lo que sea. Es decir, ahí tendría, de acuerdo a la ley y de acuerdo al Código de Orgánico de la Función Judicial, buscar la inhabilidad. Entonces, cuando hay esta inhabilidad, tiene que ser. Entonces, por eso es que se puede comparar justamente, ¿qué pasa? La inhabilidad del, doc del doctor Burillo para entrar como vocal. Y ahí el argumento del abogado y de eso, de su acción de protección, justa, fue justamente que el Consejo de Transición subsanó cualquier inhabilidad. Entonces, si ese es el argumento, la mía, el argumento podríamos decir que es lo mismo, subsanó el Consejo de Transición. Entonces, que era la autoridad nominadora. Y en potestades extraordinarias, ese, ese, no hay que olvidarse, no estamos en un proceso ordinario, estamos en una potestad ordinaria. Y acuérdese que hay una nueva sentencia. De la Corte Constitucional, que es del de primero, primero de diciembre del 2021. Es decir, esta está calientita, como se dice, ¿no? Normalmente. Esta, esta sentencia resuelve un caso del señor Edwin Jarrín Jarrín, que a la época era presidente del Consejo de, del Consejo de, Participación, Ciudadana, de, de Participación Ciudadana. Él planteó una acción de protección y en esa acción de protección él sostiene que había una violación al debido proceso y el derecho y el seguridad jurídica. Que el presidente no podía convocar a esta selección. ¿Y qué dice la Corte Constitucional en esta sentencia? Componencia igualmente de la doctora Teresa Núquez. Entonces, la doctora Teresa Núquez, en el, en el considerando 30, termina diciendo que el proceso de transición es un proceso de modificación extraordinaria constitucional. ¿No? Y ese es un periodo extraordinario, que se debe ajustar y visibilizar los cambios realizados. Es decir, ese es el punto. Entonces, yo cambio los. Hago los cambios, eh, entonces, ¿qué significaba? Interrumpir los nombramientos de los, de, los, de los que estaban en ese momento, llamar a una nueva selección, esos son los cambios constitucionales que hizo. Entonces, eh, suspendió, in, eh, interrumpió los, los procesos de selección, y en ese proceso de selección se comienza la transición. Y esa transición, el espíritu de la transición es mantener esas, esa... Y darle fortaleza a las decisiones del Consejo de Transición. Eso es lo que quiere hacer la, la Corte, porque si no le da esta fuerza, imagínense todos los problemas que vendrían todos los jueces constitucionales, todos los superintendentes, todo lo, lo, el procurador el, el, y todas las autoridades que fueron nominadas por el transitorio tendrían problemas de sobrevivencia legal y constitucional. Entonces... Ese es el gran problema. Y termina diciendo la Corte que ninguna autoridad administrativa podrá interpretar los, las resoluciones del Consejo de Transición. ¿Qué significa? Que los, lo, tanto el presidente de la Corte Nacional como los, el, el, el jurídico y el director general no podían interpretar administrativamente las decisiones de la Corte. Porque la única que puede interpretar sus propias decisiones es la Corte Constitucional. Y eso se llaman, se llaman los dictámenes, son vinculantes, es decir, obligatorios. Nos guste o no nos guste, tenemos que cumplir, porque son vinculantes. Y el rato que usamos la palabra vinculante, los abogados sabemos que no podemos cuestionar o buscar un mecanismo para que la Corte Constitucional cambie de criterio. Es decir, el propio, yo diría que el propio presidente de la Corte Nacional, con la facultad que tiene, podría haber consultado cuál era la inteligencia de esta decisión en cuanto a mi situación estrictamente personal, en que si tenía yo el impedimento o no tengo el impedimento. Pero tomar sí. esta decisión arbitrariamente inconstitucional, me parece que están desconociendo lo que dice la Corte Constitucional. Pero eh, por el momento parecería ser que el pronunciamiento... Eh, del juez Paul Narváez no hace otra cosa sino reafirmar la legitimidad de lo actuado por el Pleno de la Corte del Consejo sí, de Sí, pero es producto. El defensor, pero al momento así están las cosas. Sí, así están las cosas, pero lo que yo sí considero que ahí viene una, una parte que la motivación del señor juez Narváez, que la respeto con toda consideración, porque él es un juez y a los jueces hay que respetar sus decisiones, así estén equivocadas o estén acertadas, uno, uno puede discrepar de la, de, la, de la propia motivación, porque uno como abogado tiene que aceptar las decisiones de los jueces. Pero el juez, como yo siempre vengo sosteniendo, no tomó en cuenta la integridad de la, de la norma. La norma tiene que ser integral. ¿Qué? Decirme, ¿por qué no puedo aplicar la, la, el, el dictamen de la corte? ¿Por qué en este caso no puedo aplicar? Ese es el razonamiento que tenía que haber hecho el juez. Entonces, si el juez me dice a mí, esta norma no puedo aplicarla por este motivo, porque en este caso es así, yo aceptaría la decisión que es acertada. Pero si el juez no me hace este, este, este análisis completo, porque en, en el momento que tomaba la decisión el juez dice, es que para yo tomar una decisión yo no puedo tomar todo, mentira. El juez cuando decide una decisión, toma una decisión, tiene que cumplir un, un mandato de la Convención Americana y de la, Corte Constitu de la Constitución. ¿Cuál es? Nosotros tenemos, de acuerdo al debido proceso, ser oídos y escuchados. Y cuando yo tengo que ser oído y escuchado, no solamente es oírme mi voz, tiene que oírme mis alegaciones, mis impugnaciones y esas impugnaciones, cada una de esas impugnaciones tiene que resolverlas. Entonces, bajo ese aspecto, tiene que decirme por qué mi, mi, mi, mi argumento no es eh, adecuado para sustentar mi acción. Entonces, cuando el juez se aparta de este, de este criterio, que es, no, es, no, es, no es mío, sino que la corte, la, corte, la corte Interamericana ha dicho esto, lo ha dicho la Corte Constitucional Ecuatoriana, es decir, tengo que ser oído, es decir, el juez tiene que resolver todos mis, mis argumentos, mis impugnaciones, si no la sentencia peca de inmotivación, no es motivada entonces, esperemos qué dice el señor el juez con, para poder impugnar. Bien, muchas gracias, doctor eh, Álvaro gracias. Román, por habernos acompañado esta mañana. Veamos qué ocurre en este proceso que se lleva adelante. Ocho...